Dicen que Dios está en la lluvia, no te asusta Mejor que se vaya a África donde hace algo de falta Dicen que somos a semejanza del creador Pues entonces tal vez él también sea un materialista ¿no? Si el arconte fuera hombre, eso explicaría un montón Las guerras, la violencia y la falta de emoción Pero si fuera mujer, eso me haría entender Porque todo es tan contradictorio ¿eh? Incluso he escuchado que este, este mundo está podrido Pues el diablo es Jobá y su verdugo es Jesucristo Eso dice la hiperbole, suena raro Pero ahora no me suena tan difícil de creer no sé si es que dios es la naturaleza gritaré enhorabuena pues parece que lo hemos asesinado y es que así de tenemos en un eterno universo y pensamos que aquí está el centro hay que ser serios tantas maneras de pensar como personas tantas plegarias que se rezan cada hora tantas deidades en tantísimas regiones tantas heridas en nombre de religiones tal vez el ser humano trascendiera dejaría depender de tantísimas creencias y tal vez en sin en corto momento, Dios esté feliz de que al fin lo comprendemos. Nos decía Bondani, quien que hace miles de años unos seres avanzados llegaron desde el espacio, y luego manipularon los genes del Homo Erectus, y el resultado fue el hombre moderno, yo creo. Ciencia y creencia son hermanas diferentes Una tiene certezas que la otra no comprende yeah. Pero no deben llevarse mal Tal vez el gran problema solo sea cooperar sí, pienso que todo es cierto Creo que hubo evolución También que existe un Dios y que no estamos solos Pues a fin de cuentas para algo es que vinimos Podemos ser los amos del destino Pues al final del día todos pueden decir misa Pero ya estuvo bueno de matar, torturar, silenciar Al que piense diferente yeah. Si es que existe un Dios, el que haría algo diferente no lo creen, el gente. consejo es disfrutar. Es bueno filosofar, pero no imponer nada. Quién, ¿Quién sabe, tal vez Dios y sea un monstruo de espagueti en el cielo. cielo. Y entonces, qué tonto nos sentiremos al saberlo. Va, tantas maneras de pensar como personas, tantas plegarias que se rezan cada hora. Tantas deidades en tantísimas regiones, tantas heridas en nombre de religiones. Tal vez si el ser humano trascendiera, dejaría depender de tantísimas creencias. Y tal vez en ese glorioso se Momento, Dios esté feliz de que al fin lo comprendemos. Saquil Las teorías de Dios, 2016, Carpen Noctem. Yo.